Hola amigos, este es mi primer video en YouTube, espero que les guste. Bueno, más a los que tengamos una VEO 2012, porque ahora les voy a enseñar cómo hacer un corte para para mostrar unos indicadores que trae oculto el carro, como el de autonomía. ¿Qué quiere decir autonomía? Esto nos indica el kilometraje que nos queda con la gasolina que tengamos. Por ejemplo, aquí podemos ver. Encendemos el switch. Nada más nos indica los kilómetros que tenemos. Pero en la parte de aquí arriba trae el de autonomía oculto así que vamos a hacer un corte aquí aproximadamente de 1.8 centímetros todo esto para mostrar la autonomía a ver si se puede mostrar no creo no, no se ve bueno no se ve pero ahí trae una pantalla abajo yo ya desmonté el tablero es muy fácil desmontarlo nada más hay que quitar los que trae aquí Aquí trae otro en la parte de acá, y estos son como chuponcitos. Esto nada más vemos, todo indica bien el tablero, todo funciona. Lo encendemos. Bueno, aquí ya se autoral de gasolina. Vean. Vean, ahí está otra vez el de gasolina, ya funciona bien. El de, Vean el de revoluciones, todo funciona bien. Vean, Puerta abierta, cinturón de seguridad, obvio no me lo he puesto. Y el de freno de mano que está activado, lo voy a desactivar para que vean que todo funciona. Tenemos 5.243 kilómetros. Aquí están todas las piezas, ya sueltas. Ya lo apagué. Yo ya desmonté todo el tablero. Lo único que hay que hacer es quitar estas piezas que vienen aquí. Esto y esta. Y proceder a realizar el corte. Permítanme.